Pero entonces, cuando hice el, la prueba, mire todo esto, todo esto marcado. No entiendo por qué hay tantas cosas. Mm, tengo un mezclador. Y lo puedo sacar por por seis tracks, es, pero estos seis tracks serían estos seis tracks, ya entendí, ya entendí, esto, show set, en settings. En la salida, en el streaming, solamente puedo salir por con un solo track, que es lo más lógico. Porque solo voy a transmitir así que solamente puedo escoger un track, el uno, del 1 uno al 6. Pero durante la grabación tengo marcados dos tracks, o sea que si yo estoy grabando puedo mezclar cosas diferentes, o sea yo podría sacar hasta seis tracks en la, si hago una grabación local, mm, o sea que está bien configurado para el streaming porque está el 1 y entonces todos los tendría que poner o sea, en el streaming todos los tendría que poner en uno. O sea, en el mezclador aquí, para el streaming debería estar marcado todo el 1 Todo esto de aquí no me sirve. No lo necesito. Si quiero hacer un streaming, si quiero hacer un streaming solo tengo que marcar aquí el 1. perfecta ah, ya entendí. Y el problema que tuve, okay. el problema que tuve fue, el problema que tuve fue que el mic estaba por ejemplo en el 2, así. Este fue el problema, el micrófono estaba en el track 2 y esto hace que durante, así si lo tengo es de esta forma, so, settings, settings, settings, settings, en audio. para el recording se van a generar dos tracks, o sea, dos pistas de audio, track 1 y track 2, y se va a se va a separar, o sea, el... aquí lo tengo track 1 y track 2 y entonces en el track 1 se mezclaría el audio del escritorio una fuente multimedia y el ninja swing y el micrófono saldría separado por el track 2 pero esto es si yo estoy haciendo output, si estoy haciendo recording, o sea grabando localmente. Pero si yo tengo un streaming, en el streaming solamente tengo disponible o el 1 o el 2 o el 3 o el 4. Entonces lo normal es dejarlo en el 1 para el streaming. Pero durante el streaming entonces tengo que dejar todo marcado en el 1. Así, ah, venga, vamos a hacer una prueba entonces. Close 1. Ah, ese es el error que tengo ahorita. Que se me mezcla porque esto está... Ah, por fin lo entendí, Dios mío.